¿Qué es eso? What. You're so cute. Dad taped the table together with scotch tape. Ahora sí, martes comenzamos la semana con nuevos vlogs. Espero que te haya gustado el video de ayer, informativo, muy importante que sepas si tu idea es venir a Canadá o visitar o viajar. Así que te decía, si no viste el video de ayer, míralo, está bueno, interesante, para que sepas eh, cuáles son las novedades y actualizaciones para venir a Canadá. ¿Te acuerdas que te había mostrado esto para poder raspar el hielo? Si no, se ve así, mira. Dejar así no se puede. Vamos a raspar un poquito. Una cosa que te quería mostrar Como ves, la pasa la barredora por acá Me llama usted, entonces voy Don Barredora es quien yo soy. Y las líneas las dejan con la nieve que queda de otro día o de varios días. Entonces ahí ya notas en qué carril estás andando. Gracias a la nieve. Y al Don Barredora es quien yo soy. Veamos a ver si está nuestra amiga. Nuestra tan querida y ya famosa amiga con súper buena onda friends? Hello, can I have a small black coffee, please? Bye. Bien atendido, pero no es nuestra querida amiga. La próxima será. Ay, hace frío con la ventana abierta. Un truco muy importante para no resbalar, visto cuando van manejando paradas en el semáforo, es no arrancar muy de golpe, así como, como tipo picada, sino que andar arrancando de a poquito, despacito y no resbala, pues si no si te resbala el auto ya se empieza así, uh, así uh. que thank you so much Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo tengo que hacer más en inglés, pero yo tengo que translate. So. I know, y I need to relearn mi Spanish. I can only say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Y también, si se hace a dance school, voy a dejar el link over aquí, so you can check it out. Ahora está cerrado, pero cuando abra. I said that you're closed, but Yes, the restrictions are terrible. But if you can you come see me for private lessons. But All yeah. Right. Until we get open. But private lessons are still good. It gets you get to work on a lot of things still. So come see me. Llegamos. Cena en lo del suegro. Zona de escalera donde me caí la otra Pausa, estoy editando el video y sí, tengo que confesar que anoche Brandy me descubrió. Pero bueno, si le acordás, en el blog número 80 pasó esto. Esta es la mesa que trato de arreglar ya hace un tiempo. Vino media fallada. Y seguro cuando llegue Brandy me va a decir que lo saque. Bueno, lo que voy a hacer... Como Brandy no ve tan seguido los videos míos, voy a dejarlo así un par de días. ¿Hasta cuándo se da cuenta Brandy? Pero bueno, cinco días después más o menos se dio cuenta y pasó esto. ¿Hello? ¿Qué pasó? What is that? What? You're so cute. Dad taped the table together with scotch tape. What happened? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, él colocó todo este papel para mantenerlo juntos. ¡Es tan gueto! ¡Se ve más peor que caer Por eso dijiste, cuidar la mesa! ¡Yo siempre veo uh, todo! Uh, bueno, ¿viste los videos? No vi videos. ¡Vio de la mesa! Esta es la mesa que está toda arreglada hace un tiempo. Vino media fallada. La cosa, mira, se sale así. Entonces ya le metí clavo por otro lado. Vino medio fallada. Así que voy a tratar de... ¡Qué mentiroso! <ríe> <en> el, <ríe> Vino placer. nueva. Ya sé. ¡Qué vergüenza! Voy, voy a hacer. de, esa, de, tener de así, la mesa de nombre están seguidos los tratar de tratar de de <risa> <risa> <risa> bueno, diciendo, ¿no? hasta ahora le di cuenta vergüenza vergüenza <risa> <No risa> no la misma que palabra <risa> y acordate avanti antes y avanti siempre nos vemos